Efectivamente esta mañana personal de homicidios ah, se ha constituido al, al penal de San Pedro Donde se ha realizado el levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino Identificado como Miguel Suárez López de 68 años de edad Mismo que tenemos el antecedente de haber ingresado al penal por el delito de, de tentativa de robo por autopartes A la fecha estamos esperando a los familiares para tomar las declaraciones correspondientes ¿No? Y... Por la versión de los mismos compañeros que se encontraban ahí en el lugar, manifestando de que tendría problemas familiares. Eh, lastimosamente, el señor se ha quitado la vida con eh, los cordones de su propio calzado. ¿Dónde fue encontrado? ¿En qué lugar? ¿Cómo... Ha sido encontrado en la gradería, o se ha prácticamente usado la baranda, ¿no? De, la gradería de, uno, de las graderías de uno de los inmuebles que existe ahí en el Penal San Pedro. Está pasado aproximadamente a las 5 y 10 de la mañana, a las 5 y media se ha realizado el levantamiento legal del cadáver.